Guerra de periodistas. Todos ¿Eh? oh. amigos, yo los quiero a los dos. Los pases. Bueno, todo empezó en este caso entre nuestros amigos Eduardo Feynman y Jonathan la Pero se puso en tela de juicio los pases en la radio, los pases en la tele. Nos queremos, nos odiamos. ¿Cuánto ego hay en el medio de todo este tipo de situaciones? Informe, debate y polémica. Información, ah, información.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 ¿Quién a la mesa que te <risa> contaron la mesa? Que cuando habían sacado a la chica... A Mirta, el momento, cumpleaños. ...por el cumpleaños, eh, la estaba sacando Eduardo, Johnny me, se metió una pregunta y Eduardo, Eduardo volvió a la mesa. Pero me acuerdo una cosa que contó un día en televisión, no, no, en la radio fue, que este, usted entró a la habitación y ya estaba y estaba el televisor. Pero bueno, no. vamos a contar primero lo nuevo. No hay más pase, ni va a haber. Guada, Tranquila, tranquila, tenemos todavía siete minutos. Tranquila. Soy Eduardo Feynman, mañana a las seis de la tarde información. Hasta mañana. Bueno, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? raro esto, ¿eh? Ahora vamos a, a charlar, espera que me acomodo un poquito. ¿Quiere que charlemos? Bueno, vamos a charlar. Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay. Lo que pasó es que, según Feynman, Jonathan Viale se lo escondió. La que termina llorando es la productora de Jonathan Viale, porque Feynman sostenía que su productora había cerrado antes esa nota. Creo que es una guerra de egos de dos figurones. Creo que a veces nos pasa... Que nos mareamos y, y salimos de eje, ¿no? Es un mal compañero ¡Epa! por Jonathan Uy, y es el... escondedor de invitados porque como y ahí habla de Mauro. ¿Nos pasa eso que de golpe vos decís, tengo un programa armado y me roban los invitados? Vial bravo. Te empiezas a los invitados, sí. Es egoísta. No, nadie se roba nada. Es así. Esto es que así. Hay una situación que quizás salió al aire que él... Se enojó con vos y al mismo tiempo nombró a tu viejo. ¿Eso te jodió eso? Dice. Ya está, ya está. Ay, mi papá no lo toquen. Mi papá no lo toquen. A mi papá no lo toquen. A mi papá no lo toquen. ¿Listo? Eh, ¡Qué carácter! ¿no? ¿Cómo comienza esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Se pelean por un invitado, por el presidente electo de Paraguay, por Santiago Peña? Ahí, Esa es la, la versión oficial. El tema de los pases que. No, no siempre hay afinidad entre los que hacen el pase, porque uno no arma la grilla de Pero un no radio. es el caso de ellos, no, no, el era exitoso. Ellos se llevan bien. Leu, Leuco con Majul tampoco lo hacen en la Nación, y hace algunos, rato. Y algunos se levantaron, en la radio el de Longobardi con la nata, que se terminó levantando. Vos no elegís al compañero vecino, por lo general, en este caso yo opino de los dos, porque para mí, Eduardo, trabajé con él en A24, sí, claro. el mejor compañero en la historia que tuve. Mirá. El tipo más generoso y más Gracias, preocupado que por la vida privada de sus compañeros, de llamarlos, de estar encima. Y yo no ni para mí contando Pero mira, cuando a mí me plantearon trabajar con Eduardo, yo como no lo conocía, dije, che, no, con este loco, ¿no? Con esa cara de mal humor que tiene. <risa> Empecé a trabajar con Eduardo, estaba Marcela Tauro, se armó un equipo. La generosidad de Eduardo, para que yo no solo hiciera, me dijo nada de fútbol, hacer lo que quiera participar, me, me dio lugar. Y además el contacto con sus compañeros de la vida privada. ha sido un tipo que se preocupa por sus compañeros. Y Jonathan es como un hermano, por mi vínculo que yo con Yo trabajé, trabajé con esa Johnny, familia. justamente en Desayuno Americano. Y, eh. y trabajamos con él. Con Pablo, lo que pasa es que vos contás años, cosas de lo privado, hay, pero en lo público, en, la actitud de Eduardo es es como que te genera un poco de... Y porque tiene ese personaje. ...de rechazo al aire. viste. Tiene un personaje. Hace, ya hacía varias semanas que Eduardo viene como, en de manera irónica, diciendo que su programa es chiquito. El no, programa pero siempre estrella, lo dice, en la radio y en la tele siempre dice, sí, es pero, cuadradito, chiquitito, Pero una cosa eh, es hacerlo, es la en, de él. antes del pase con Johnny, que es el, pun, el el pico de rating, yo creo que es... Johnny tiene de 30 fenomenal lo que pasa. Pero Juli, te hago una pregunta, ¿vos pensás que Eduardo hace un personaje de esta pelea que no hay? Johnny primero desmiente, después se lo nota enojado y dice con mi viejo, ¿no? A mí eso sí, eso eso sí. a él Juan le duele Mauro. que metan sí. al sí. papá, sí, eso a para sí, mí maneja y no Y Johnny tiene, pertenece a otras generaciones, mucho más joven, alguno le molestará que le va bárbaro, cuestión de edad, viste que en la Argentina los medios muchas veces, oh, estos pendejos, este sí. pibe, este pibe, y bueno, a veces los pibes crecen. No, Yo bueno, creo que acá igual, Feynman... hace muchos años que oh, es un periodista es de joven. raza del carajo. Tiene 36, que 37. Eh, Feynman no, no, no va a estar celoso de, de Johnny, pero en todos los equipos hay competencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la realidad? Bueno, el tema, es este de los invitados... Es... Bueno, y en el fastidio de Mirta... O sea, también, en el fútbol sería uno, el morfón, no, ¿se guardó sí. el contacto? Ver, uno generalmente no, no roba un invitado que ya está pautado Cerrado. en otro programa de la misma señal, porque es código, bueno. Igual, yo supongo que esta fue la gota que rebasó el vaso, porque... Yo no digo que Santiago Peña, presidente de Paraguay, no es un invitado importante, uh -huh. pero para el mundo televisivo claro. tampoco que te estás peleando por tener a Exacto. Joe Biden o a Donald o sea, Trump. Claro. Digo, entonces esto debe venir en una escalada claro. y este último tema fue el que detonó. Feynman la había, había conversado con el presidente electo de Paraguay en la radio ese día y se había comprometido a tenerlo también en La Nación Más. bien. Cuando van a terminar de resolver la situación, se enteran que ya lo había cerrado el equipo de Johnny. A partir de ahí es que empieza la discusión. Y sí, pero no al lugar. Si ya lo cerró el equipo de Johnny, claro. lo cerró pero el primero, va fe... a programa de Johnny. También. Bueno, pero a veces... Claro, el por invitado... más que te hayas comprometido al claro. aire, claro. ya lo cerró. Invitado... Te tiraste después, pero ya lo había cerrado. Claro. Además, el invitado a veces define con quién quiere claro. salir. También. Eh, y también eh, se da en, la, en las radios un determinado orden. Pasa algo ahora y estás al aire, vos lo tenés que sacar. Vos, no, yo que llego a las 9 de la noche. Ah, no, no lo toque nadie, que lo hago yo. Claro. También. Ninguno de los dos tampoco necesita de un invitado para ser... No, Pero igual es como dice Flavia, ¿no? No es el invitado en sí, a lo mejor es lo claro. que terminó de rebasar esa copa. ¿Lo fuimos a buscar? No, lo fuimos a buscar. Nosotros en el programa de Karina Mazoca a la tarde fueron a buscar a Babi Echecopar y decía esto, a ver. Se pudrió todo entre Feyman y Johnny Viale. Eduardo es mi hermano y doy la vida por él. A Johnny lo adoro un pibe que, que lo quiero mucho. Creo que es una guerra de egos, de dos figurones. Creo que a veces nos pasa que nos mareamos y, y salimos de eje, ¿no? Acá el conflicto se inicia a través de un pedido de Feynman a la productora de Viale que no le robe más los invitados. ¿Pasa eso? Que de golpe vos decís, tengo un programa armado y me roban los invitados. Viale es bravo. Viale es bravo. Eso te lo tengo que decir. A veces acá en la radio yo digo, sacame a tal... No, Johnny ya lo pidió hace dos días, no te he anotado. ¿Te pisa a los invitados? Te pisa a los invitados, sí. Pero yo lo puteo, ¿eh? no es gracioso. Pero eso sí es verdad. Es verdad, no lo puedo defender porque tiene... A veces hay pequeños vicios que hay que ir limándoselo a los chicos. ¿no? Ah, Johnny sí lo puteo porque a veces eh, la productora dice... No, yo ya... No sé, cualquiera... Sacámelo al aire. No, Johnny ya lo tiene hace dos días pisado. Y la verdad que eh, es como el aire el invitado, es de todo el mundo. Johnny también les asegura el invitado y dice no vayas con otro. No, claro. claro. Ah, te, te bloquea, te prohíbe, claro. te censura con otro periodista No, censura no, pero es egoísta. Bueno. Ah, bueno. Y Ale te pisa ah. a los invitados y Dice, oh, Javich, capaz que de manera muy relajada Bueno, pone, me parece A la luz esto Pero pasa, yo a veces no, de la red no, digo Me encantaría no, hablar con tal pase. Me dicen, no, va a salir con otro compañero Y en el momento me puede dar bronca Pero entiendo que estuvieron tal vez más rápidos Y más lúcidos que yo O que mi gente para ganarlo Porque esto también es... O sea, son pasa las que reglas del juego la la cabeza creación, de los dos funcionan también. periodísticamente parecidas uh -huh. sí. Y es lógico que los dos estén buscando A los mismos protagonistas